Hoy estamos dando el primer Picasso aquí en la ciudad de La Vega, donde construiremos un modelo showroom Room para todas las marcas del Grupo Viamar. Con esto fortalecemos el servicio que brinda Vega Móvil a todo el Cibao. Y sabemos que esto dinamiza la economía, la construcción, la inversión y solidifica lo que es la confianza en nuestro país, en nuestro municipio y en el comercio local. Bueno, la integración de Vega Móvil con el Grupo Viamar solamente se puede definir con una palabra: éxito. Son dos empresas que tienen muchos años de experiencia en el sector, con un know-how bastante interesante, con siete marcas que cubren de una u otra manera las necesidades de cada tipo de consumidor y definitivamente la palabra éxito es la palabra en común que nos caracteriza.